Hemos venido hoy aquí a la sede de Donosti de UREAC eh, porque venimos a reivindicar el, el convenio y lo que es la subida del IPC del 2021. ¡Subida del IPC para no en lucha por un convenio digno! Hemos venido, nos hemos encadenado parte del comité de empresa y, y nada y, y seguiremos en lucha si, si no nos hacen caso tendremos que seguir en lucha